Estoy pasado de moda. He perdido mi chispa. Eres Derek Sulander. Paraste una estrella voladora china con tu mirada. A ver esa preciosa mirada Magnum. ¡Espera! ¡No! ¡Magnum, ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hey, hey, hey! qué tal, dulcecitos? Aquí estamos otro día más, ¿eh? Antes de empezar a hablar de Zoolander, quiero darle las gracias a Vodafone por dos razones. La primera, para agradecerles que nos invitaran al preestreno para fans. Estuvo genial. Penélope Cruz, preciosa. Ben Stiller estuvo bastante gracioso Pero Will Ferrell, la monda Intentando hablar español, te partías con él Y dos, porque gracias a otro estreno Al que nos invitaron Conocí a la chica con la que estoy Sí, chicos, se conoce gente en el cine Solo hacen falta un buen par de ¡Hola, ¡Pero qué diablos te pasa! Ah, por cierto Cuando veáis esta señal, hacerlo de la otra vez Os tapáis los oídos y ¡Bluh, pero con los ojos abiertos. Hasta que eso pase. Bueno, dicho esto. Pasemos al review. Os resumo un poco. Esta es la sinopsis un poco reducida de la película. Después de 10 años de algo que sucedió que os cuentan al principio de la película. La gente se ha olvidado de ellos. De Zulander y el otro que no me acuerdo su nombre. Y ahora tienen que... Y ahora tienen que reinventarse para volver a estar en la cima del panorama de la moda. La película está protagonizada por... Will Ferrell. La película es muy entretenida Está llena de cameos De la talla de Justin Bieber Que hace un papel gracioso Además, le matan a ser Lenny Kravitz Benedict Champion, Benedict Buncher Benedict Buncher Bueno Os presento al mejor supermodelo del mundo ahora mismo Es todo ¿Eres como un modelo chico o una modelo chica? Todo es todo te preguntas si tienes salchicha o almeja <risa> Uy. La peli se hace Incluso más entretenida si estás Actualizado, porque hace muchas Referencias al panorama pop actual Si estáis buscando humor inteligente Esta no es vuestra película Es un poco absurda, es, es algo Más de hora y media de apagar el cerebro Como nota final le daría Un 7,5. y medio, porque Por varias razones, la primera Porque es entretenida sin pretensiones No quiere hacerte pensar que es la Que es la película del año, ni que va a ganar un Oscar, nada por el estilo, te ríes Os la recomiendo, no es un imprescindible No es las 100 películas que debes Ver antes de morir, no es algo así Pero, si estás aburrido, ponte La, te vas a reír, la película Se estrena el próximo 12 de febrero Si eres de un futuro no muy lejano Y ya has visto la película, no dudes En poner tu comentario, lo que te haya parecido Y si no la has visto, a qué esperas Ven, mírala ahí, di... si me equivoco o no Dilo, dilo, escríbelo ahí, no te equivocas Porque eres un... el puto amo, eres el mejor Te enteras de todo y todo lo analizas genial, gracias sé que es lo que vas a pensar así que si quieres si quieres apuntártelo, te lo apuntas y me lo copias, me haces un copia-pega y me lo pones en todos los vídeos porque es así, bueno y hasta aquí el review de Zulander no olvidéis suscribiros si os ha gustado el vídeo reenviárselo a vuestros amigos y si no os ha gustado enviárselo a vuestros enemigos que se jodan ha ha ha! Ho ho ho ho! Oh ho! Oh, oh, oh.